Venimos a la audiencia a escuchar eh, los alegatos de los acusadores. Mañana es nuestro turno, así que mucho más no tengo para decir. Eh, será una jornada de escucha. ¿Van a abrir los mañana a utilizar el, el uso de la última palabra? No, no lo sé, hoy eh, estamos para la audiencia de, de los alegatos de la acusación, por lo tanto... Veremos qué nos depara toda esta jornada. ¿Se considera que injusta en este caso el pedido de perpetua que harían tanto la fiscalía como, como la querella? No lo sé. Lo voy a escuchar acá en la audiencia. Doctor, ¿por qué no quedaron los ocho imputados? Son los cinco y no los ocho imputados la instancia anterior. Bueno, es una posibilidad que da la ley. Eh, el, silencio, el silencio también es un decir. Vamos a, a, en primer término, escuchar a la fiscalía. Ha hecho este. Un gran trabajo la fiscalía, un gran trabajo, hay que este, remarcarlo. Tanto el doctor Ávila como el doctor García este, son ejemplos a seguir por este, por muchos de nosotros. Y, y bueno, creo que, que han preparado algo este, que va a ser también novedoso, que va a ser interesante, que va a poder ilustrar al tribunal este, en definitiva esto que es una gran síntesis de lo, de lo que pasó durante esas 13 jornadas. ¿Esto es un nuevo video del cual usted habló o es un video que ya se conoce pero que a través de una intervención puede tener mayor nitidez? Son, son los mismos videos y con una intervención tal vez le ponemos, este, ponemos en, en bandeja las imágenes. Resaltamos digamos, los protagonistas de esas imágenes, lo hacemos este, individualmente y, y de luego hay una pequeña recreación.